Hola, hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de que ahora estés escuchando este video Este video que sale por Instagram Aprender Astrología Fácilmente Por Facebook, Aprender Astrología Fácilmente Por nuestro eh, grupo especial de Telegram T.me barra curso de astrología eh, Por eh, YouTube mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz, ahí me puedes encontrar con Marcelo Cheiro Díaz. Bueno, eh, nada, vayamos al video, porque ayer se hizo larguísimo, de cuatro minutos y pico. Bueno, hoy nos vamos a tratar de hacerlo corto, al pie, sí. Hoy, como verás, acá en el mapita, tenemos a el planeta Marte pasando por Tauro. O sea, si tu carta tiene a Marte pasando por Tauro o estás haciendo el estudio de una carta que ese Marte está en Tauro ya sabéis que tenés tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas en las que apoyarte a partir de ahí vos tenés que empezar a eh, crear tu propio sistema de interpretación ¿sí? esas tres palabras claves para Marte es que son Pragmáticos, sí, claro que sí, son pragmáticos, como positivo. Son pausados, son lentos, ¿sí? Y son muy de manualidades, muy manuales, ¿sí? Mientras que en las sombras, ese pensamiento que va a depender mucho de cómo lo lo tome la persona, el resto de la carta, los puede hacer muy ambiciosos, muy coléricos y procedural, ¿sí? de procedimientos, de procesar las cosas. Así que bueno, eso relentiliza no sé si lo dije bien, a, a este Marte que, como decíamos, es el dios de la guerra, es el dios de la sexualidad, es el dios del de enfrentamiento, de ir al frente, pero así va variando cuando se matiza en un signo. Bueno, esta es la clase 71, mañana llegamos a la clase número 72, es increíble todo lo que avanzamos bueno, paso a paso vamos hoy a terminar el video y mañana nos encontramos claro que sí, como todos los días nos encontramos para hacer la clase 72 ¿qué pasará con ese Marte en Géminis? y yo sé que ya estás en condiciones porque ya viniste siguiendo todas las clases desde la 1, desde la 0 la introducción a la astrología ya sé que ya te podés ir dando ideas de cómo ese Géminis va a matizar a Marte. Bueno, eh, pero eso lo dejamos para mañana. Chao, hasta mañana.